Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Pineda y les doy la más cordial de las bienvenidas a este video tutorial. Suscríbanse a mi canal para seguir subiendo más videos. Y la herramienta que les voy a presentar, sin duda alguna, se va a convertir en la favorita de muchísimos creativos y diseñadores. Y es esta herramienta nueva en la versión 2015, que es Shaper Tour o Shift N. Con un clic la voy a seleccionar. ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues muy bien, sin presionar absolutamente nada en el teclado, voy a dibujar con el mouse un rectángulo, puedo dibujar hasta un cuadrado círculos óvalos en cualquier dirección triángulos polígonos de cualquier lado y automáticamente lo reconoce muy bien, voy a hacer lo siguiente porque tiene unas características también esenciales esta herramienta, voy a hacer un zoom aquí para poder apreciar bien Shift N si me acerco sobre la misma y empiezo a dibujar va a empezar Hacer esto, a borrar segmentos que no necesito dentro de cualquier figura, dentro de cualquier objeto. Realmente es muy interesante. Voy a poner el comando Z y lo voy a dejar por ahí. Comando Z. Muy bien, ahí está. Y lo más interesante que tiene esta herramienta es que si estuviéramos trabajando en un monitor de pantalla táctil, lo haríamos esto con el dedo.